Cuando tienes que rellenar un espacio en una fotografía, la mejor solución es la siguiente. Nos vamos a la barra de herramientas, seleccionamos el marco rectangular, con clic y arrastrar vamos a crear un rectángulo a lo ancho de la imagen. En este momento te vas a dirigir a la opción de edición y escalar según el contenido que apareció a partir de la versión CS4. ¿Qué es lo que vas a hacer? Simplemente clic y arrastrar. Automáticamente Photoshop se está inventando los pixeles resultantes y esto realmente es una verdadera locura. Es un manicomio digital. Al finalizarlo, presionas la tecla de Enter. Si lo sabías, enhorabuena. Si eres nuevo, de igual manera permíteme felicitarte. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.